Y ahora estamos aquí con Manolo Samper, que ha estado toda la mañana sacando fotos, sacando instantáneas de los momentos de Gran Canaria accesible. ¿Por qué está hoy aquí, don Manolo? Porque soy un seguidor de ustedes, eh, creo que la labor que hacen es maravillosa y que hay que concienciar más, más a la gente. No solo a las autoridades, sino también al, digamos, al público en general, que tiene mucho, mucho desconocimiento sobre este mundo. Pues en eso estamos, seguimos trabajando para que todas esas barreras psicológicas, mentales, arquitectónicas desaparezcan y tengamos una Gran Canaria accesible y que Manolo siga sacando fotos de ellos. Seguiremos toda la mañana.